Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Beardly y hoy de lo que quiero hablarte es acerca de la clave para vender más. Sí, lo has escuchado bien. La clave. Solo una. Para mí hay un aspecto fundamental a la hora de vender que es lo que hace que venda más. De hecho, yo lo he aplicado en mi negocio, así es como lo hago y he conseguido muchísimos mejores resultados que con lo que hacía antes. Así que ahora en este video quiero contarte a ti cuál es esta clave, qué es lo más importante a la hora de vender en qué es lo que te tienes que centrar para que cuando termine esa llamada de ventas esa persona te diga, sí, me encanta, encaja conmigo, me ha gustado lo que me has ofrecido, quiero empezar a trabajar contigo, ¿cuándo comenzamos? ¿cuándo firmamos el contrato? Para lograr todo eso solo tienes que aplicar una cosa y te lo voy a contar en este vídeo. Pero antes de empezar, te invito a que si aún no lo has hecho, te suscribas a mi canal de YouTube, que actives las notificaciones para ser el primero en enterarte que hay un nuevo vídeo por aquí. Y ahora sí, dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Como te decía anteriormente, en este vídeo vamos a hablar acerca de la clave, lo más importante para vender más. Yo esto mismo que te voy a contar lo he aplicado en mi negocio. Ya sabes, todo lo que comparto contigo está basado en mi experiencia. No te cuento nada que yo misma no haya probado. Y vendiendo de esta forma he logrado maximizar muchísimo mis resultados. He logrado un cambio totalmente distinto en mi negocio. ¿De qué te estoy hablando? ¿Cuál es esta clave? No me enrollo más. No quiero generarte eh, más expectación. Y te quiero contar ya de qué se trata. La clave para vender más, para mí, sin lugar a dudas, es la honestidad, la sinceridad, la transparencia. Poder realizar una venta basada en los valores, una venta en donde la honestidad y la sinceridad es la clave. Como sabes, mi método se llama ventas con Hearset y el Hearset es esto, es combinar la mentalidad, con sí, las técnicas, la estrategia y demás, pero sobre todo con el corazón. Y cuando abrimos nuestro corazón lo que hacemos es vender de forma totalmente genuina, sincera, de forma totalmente eh, altruista. Entonces... Lo que yo quiero eh, contarte en este vídeo y lo que quiero que apliques en tu negocio es vender desde este lado, no desde el lado de voy a aplicar técnicas, voy a presionar, voy a generar urgencia, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, que evidentemente también es importante, sino basar tu venta en la honestidad, en la sinceridad, en tus valores, en tus valores como persona, aplicarlos a tu empresa, a tu negocio, a tu forma de vender, todo tu negocio tiene que estar basado también, o al menos yo te recomiendo que así sea, en tus valores, en lo que tú quieres eh, transmitirle a esa persona. ¿Por qué es tan importante vender desde la honestidad? Porque las personas lo perciben en una llamada de ventas, en una reunión de ventas, en una videollamada de ventas o lo que sea. En un cara a cara, ni hablar pero bueno, eh, a través de pantallas también lo percibimos, cuando alguien nos está hablando totalmente desde su corazón nos está contando qué es lo que hace, cómo lo hace cómo nos puede ayudar, nos está escuchando nos está prestando toda su atención, todo eso se percibe, y cuando tú te centras solamente en, bueno, esta persona no para de hablar, a ver cuándo yo puedo eh, contarle todo y en cuanto encuentras un hueco te pones a hablarle bueno, mira, yo hago esto, hago esto, hago esto hago esto, hago esto, hago esto, hago esto y te cobro tanto, ¿qué te parece? ¿te gusta? ¿no te gusta? ¿firmamos? confirmamos la persona no siente esa química contigo y evidentemente cuando no siente esa química contigo no siente esa confianza para dar el paso y comprarte porque ve que lo único que a ti te interesa como vendedor como profesional de servicios es la facturación es cobrarle ese dinero darle ese servicio y ya está pero no te has detenido a preguntarlo por su negocio a preguntarlo por su situación a entender lo que le está pasando a entender y empatizar con eh, todo lo que esa persona está viviendo y esto es muy importante. A la hora de vender, una de las habilidades más importantes que tiene que tener un vendedor es saber escuchar. No anticiparse y contar y soltar su rollo, sino saber escuchar, saber entender lo que está pasando esa persona porque básicamente todo lo que escuches es lo que vas a utilizar para luego realizar la, la venta. ¿Aplicamos eh, técnicas cuando vendemos con herset? Sí, claro, por supuesto, pero no cualquier tipo de técnicas. Técnicas en donde el otro se siente contra la espalda y la pared, donde tienes que tomar una decisión sí de o sí, donde eh, siente presionado, si no está eh, tomando una decisión ya. No van conmigo, no van con mi método de ventas con Hearset porque no creo que esta sea la forma de vender. Creo que hoy en día la forma de vender es escuchar, es entender, es empatizar. Es otra forma, una venta basada en tus valores, en tus valores como persona. Yo me pregunto, ¿cómo me sentiría yo si tengo un problema y un vendedor lo único que hace es soltarme su rollo y contarme y no me escucha? Pues no me sentiría a gusto. Entonces, esto mismo lo aplico a mi negocio, lo aplico a la hora de yo vender, de yo realizar la venta. Y lo aplico también pensando de forma personal. ¿Cómo me sentiría yo si eh, voy a un psicólogo, por ejemplo, porque tengo un problema, porque quiero contar mi problema y esa persona solamente se centra en contarme la importancia de las sesiones para venderme dos, tres o diez sesiones más? evidentemente también me sentiría mal porque no me está dando ese espacio que yo necesito. Y la venta no es distinta, es exactamente lo mismo. Tienes que pensar que cuando la persona llega a la compra tiene un problema, un problema que tiene que solucionar y cree y considera que su problema es único y que no le está sucediendo a nadie más. Por lo tanto, por más que... Para ti todas las ventas sean exactamente iguales y que todo el mundo te diga lo mismo y que tú creas que conoces perfectamente a tu cliente ideal y dale que no hace falta que lo escuches. Lo cierto es que sí que hace falta que lo escuches, que lo entiendas y eh, que te centres en venderle desde lo que él mismo o ella mismo te está, te está diciendo, sí porque cada persona tendrá sus motivos para comprar un mismo producto o un mismo servicio. Cada empresa tiene sus necesidades eh, puntuales, entonces tú tienes que escuchar lo que necesita esa persona y en función de ello sí podrás realizar la venta. Pero siempre desde el corazón, o al menos yo te invito a hacerlo así, porque en eso está basado mi método Ventas con Herset, en hacerlo desde el corazón, en hacerlo totalmente desde la transparencia, desde la honestidad, desde la sinceridad, desde... Lo que nace de nuestro, de nuestro corazón y no siempre centrarnos en, bueno, yo aquí tengo un guión, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a decirle tal cosa, voy a decirle tal otra. Porque las personas ya están cansadas de esta forma de, de vender, de esta forma de, de, de ver la, las ventas y de que les vendan sobre todo la realidad. Entonces... Yo te invito a que tú también apliques en tu negocio mi método Ventas con Hearset y que comiences a poner sobre la mesa también tu corazón. Evidentemente tienes que ser estratégico, tienes que saber cómo llevar esa venta, tienes que saber escuchar, pero también saber que tú eres el que tiene que tener siempre las riendas de la venta y que no la otra persona tiene que llevar eh, las riendas y se tienen que dar vuelta esos, esos roles. Eso evidentemente no tiene que suceder cuando estás vendiendo. Tú tienes que tener también tu espacio para contar tu propuesta de valor, para que tu propuesta quede clara, tu espacio para escuchar, tu espacio para... Eh, poder crear esa química y hacer esas intervenciones que ayuden a crear esa química, el espacio que necesitas para ir haciendo determinadas preguntas y para ir dando tu opinión, para generar esa confianza en el cliente, esas intervenciones en las que tú puedas imponer tu autoridad y puedas demostrarle a esa persona que eres la persona que lo puede ayudar. Pero todo de forma totalmente genuina, de forma totalmente sincera y de forma totalmente honesta. De nada valdría que yo, por ejemplo, te diga, no, bueno, porque yo resulta que tengo 3.000 empresas y he conseguido esto y lo otro, ¿para qué? ¿para qué te voy a mentir? ¿para qué te voy a ofrecer o te voy a contar algo sobre mí que realmente no tiene ningún tipo de, de, de verdad y que tampoco a ti te va a aportar nada? es mucho mejor hacer una venta de forma sincera, de forma honesta y listo no complicarnos la vida, no caer en... En, en... Ay, bueno, voy a hacer esta picardía, pero seguro que con esto vendo, para mí eso es totalmente innecesario. Entonces, te invito a que a partir de hoy lo pongas en marcha y que comiences tú también a vender con herset cuéntame en los comentarios si te animas a hacerlo espero que sí si tienes dudas sobre este método y te gustaría que siga creando más vídeos sobre ello dímelo también en los comentarios porque me encantará saberlo y me encantará seguir creando contenido sobre ventas con herset mi método el método para vender de forma no agresiva, de forma eh, totalmente honesta, con el corazón, poniendo sobre la mesa la estrategia, la mentalidad, pero sobre todo tus valores, tu corazón, que eso es lo más importante y lo que te hace a ti un gran profesional, una gran persona y lo que hace que tu negocio sea la mejor opción para resolver el problema que tiene ese potencial cliente. Espero que... Lo pongas en práctica. Si es así, cuéntamelo porque me haría muchísima ilusión saberlo. No olvides, suscríbete a mi canal de YouTube. Voy a seguir por aquí compartiendo eh, vídeos con contenidos y también cursos gratuitos. Así que me encantaría tenerte aquí dentro de mi comunidad en YouTube. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.